Uno puede ser muy liberal o muy conservador y vivir de acuerdo con esos preceptos. Lo que no puede en pleno siglo XXI en un Estado laico es intentar imponer esas convicciones basadas en opiniones a los demás. Eso fue lo que ocurrió a comienzos de este año con el referendo contra la adopción gay. Y aunque el referendo no pasó en la Cámara de Representantes, sus ideas van a ser retomadas por muchos políticos durante la próxima campaña presidencial. La gran mayoría de los estudios realizados durante los últimos 30 años nos muestran que los niños criados por parejas homosexuales y los niños criados por parejas heterosexuales tienen el mismo nivel de ajuste social, el mismo tipo de desarrollo cognitivo y emocional. Por eso los invito a leer este artículo que escribí para Sentido y que será publicado próximamente sobre las evidencias más importantes con respecto a la crianza de niños por parte de parejas homosexuales. Los políticos van a apelar más a la emoción que a la razón durante esta campaña presidencial que comienza. Nuestro deber como ciudadanos es votar informados, a conciencia y no dependiendo de creencias.